Escuchen ustedes los nombres de los magistrados que declinaron en tan solo un año este caso. Francesca Silvestre, Vicky Chalas y Denise Catedral, Ismael Nemías, Denny Veras. Esta última alegó tener vínculos con abogados de los imputados. La última de las juezas fuera del caso, tras haber sido recusada, es Madel Quisfranco. O sea, que suban casi 10 los que han conocido este caso bueno está fuerte el narcotráfico aquí en este país en otras informaciones pues inauguraron línea aérea con vuelo directo desde República Dominicana a Medellín, Colombia Sky High Service se llama los servicios de aviación Autoridades de República Dominicana No han participado En interrogatorios en Colombia De César el Abusador Lo que quiere decir que ellos no tuvieron nada que ver Con esa solicitud Que la hizo directamente la DEA Ya con eso Le están diciendo mentiroso Al Procurador General de la República Que dijo que participó Que se debió un esfuerzo conjunto En una rueda de prensa que no fuera rueda de prensa Fue una nota de prensa ¿Por qué? Porque él dio unas declaraciones y no permitió preguntas y se fue inmediatamente. Lució incluso un tanto parco y torpe al leer, porque para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Eso lo dijo pues el, el que dirige las investigaciones y el que produjo pues el arresto cuando este hombre se encontraba en un lujoso hotel llamado Murano Élite, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Cartagena de Indy, que Él se hizo famoso porque este tipo de gente, haciendo fiestas con chapeadoras, megadivas y demás. La investigación, dice el director de Investigaciones Criminales e Interpol de la Policía Colombiana, Fabio Hernán López Cruz, que él no ha tenido nunca, contacto con las autoridades dominicanas lean ese informe que está ahí nunca ha tenido contacto eso es para hundirlo más y <coughs> para que no sean mentirosos <coughs> hasta el momento no hemos tenido esas correlaciones pero yo creo que ellos ya tienen conocimiento posiblemente ha habido contactos telefónicos ay ay ay y escuchen lo que él dice como colofón con mucho gusto estamos a la disposición para hacerle dar a conocer la interlocución con alguna que otra autoridad dominicana. ¿Cómo estamos haciendo la cooperación directa e internacional con Marshall United States? Escuchen bien, cuando dijeron eso, le está a venir aquí, los Marshall, los agentes federales de Federal Bureau of Investigation y de la DEA, del Departamento de Narcóticos de los Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Sí. Pero te lo tengo que decir en secreto. Sí. El abusador habló, le mandé el video. Sí, yo puse ayer unos audios. Tú no viste el programa ayer. Sí, sí, yo puse esos audios de primicia aquí, todo el contenido de todas esas conversaciones. Ah, ok, yo pensé que tú no habías visto. Sí, sí, sí, y, sí, no sí, me, y no lo analizamos. Chequéate en YouTube el análisis que yo hice. Lo hice ayer, comenzando el programa, ya tiene sobre las mil visitas ahí en Instagram, en la página de Telenor y demás. Obsérvalo. Oye, esto que me mencionaba a mí? Ay, cuidado, que Dios te, li que Dios te libre, porque a ti, si te a ti si te trancan, te desaparecen... Y te, ca y te callan. <risa> ya lo sabes. Cuídate. <risa> que tú eres de los chiquitos. Los chiquitos se lo comen. Bien. Lo voy a dejar ahí para hacer un, un breve comentario el de hoy. Fíjense. Es doloroso decir que vivimos en un narco estado. No lo dije yo. Lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el año 2016. Después de esta llamadita les digo, buenas. Buenas noches, mi respeto y mi cariño. Hermano. Igual, Eduardo Hernández, sí. No, viendo tu programa, que no me lo pierdo, pero hay un problema, que el televisor lo tengo alto de altura y lo he tratado de subir y no se escucha gran cosa el programa tuyo. Atención, señor. No me diga que todavía están con la red que esto... Oh, sí, sí, sí, no esto me... está esto están transformándolo digitalmente. Atención, señor director, suba un poquito más. Dice la gente que lo tiene a todo el, el volumen del televisor y que no se escucha bien. Gracias, Eduardo Hernández, por decirme eso. Quédate ahí, Eduardo, que entró esta llamadita. Dígame usted. Tú sabes que cuando... Entro, que cuando Victor, entro, dígame. Es para responder eso mismo. Yo tengo el televisor altísimo y casi ni se oye. Y ahorita en el programa anterior se haría durísimo. ¿Qué, ¿Qué vaina es? Que pues, supongo que esa vaina bien, por no escuchar bien el programa. Bueno, a lo mejor hay un boicot, como estoy hablando de, de César Emilio Peralta, desde el FBI. Cuidado, que ese hombre está diciendo muchas cosas fuertes. Mándele a tumbar el audio rápido ahí. Voy a, voy, voy a tener que... Cuidado, dejar de tratar el tema. Prometo que la voy a tratar por última vez hoy. Escuchen... Y gracias a las personas que son celosas con este programa, reportando inmediatamente la sintonía. Buenas noches.